Hola, soy Carlota de ONIAD y te voy a explicar de forma muy sencilla cómo hacer tu primera campaña de publicidad con nosotros. Antes de empezar, hay tres aspectos que tienes que tener en cuenta. 1. a quién te vas a dirigir. 2. información general de la campaña, que incluye aspectos como la zona geográfica y los medios en los que te vas a anunciar, así como los anuncios que vas a promocionar. Y tres, las formas de pago. ¡Comenzamos! En Oniad puedes hacer diferentes tipos de campaña en función de la audiencia a la que quieras impactar. Voy a centrarme en el tipo de campaña que te permite dar a conocer tu marca, producto o servicio y traer a nuevos visitantes a tu web. Es decir, vas a impactar a clientes que todavía no te conocen pero que tienen muchísimo potencial. Si te parece, vamos a Oniad y te explico cómo hacerlo. Cuando entres en Oniad, haz clic en Crear campaña y llegarás a esta interfaz. Como te comentaba, tu primera campaña es para captar clientes potenciales, por lo que tendrás que señalar la opción Público nuevo. El siguiente paso es establecer el nombre de la campaña. Yo te recomiendo que sea fácilmente identificable. Yo por ejemplo voy a poner ONIAD Prueba campaña. Ahora hay que hacer clic en Guardar y continuar. Acabas de llegar al segundo paso, establecer la información básica de tu campaña. En ONIAD tú eliges a quién, cómo, cuándo y dónde se van a mostrar tus anuncios. Al configurar la información general de tu campaña hay tres puntos clave que tienes que seleccionar. La duración, el presupuesto diario y el precio que quieres pagar por cada uno de tus anuncios. Vamos a ONIAD. Por defecto, tu campaña no tendrá fecha de fin. Pero si quieres que tenga una duración limitada, solo tienes que seleccionar Quiero que termine un día determinado. Se abrirá este desplegable y podrás seleccionar el rango de tu campaña. Si estás haciendo una prueba, lo mejor es hacer una campaña de un mes. Así podrás ver la evolución de la campaña, medir los resultados e ir haciendo cambios para optimizarla. Presupuesto diario. ¿Cuánto invertir en tu campaña? Tú fijas el presupuesto diario que quieres invertir. A la derecha puedes ver una estimación de las personas a las que podrás alcanzar cada semana con ese presupuesto. En cuanto al precio de tus anuncios, te recomiendo que lo dejes en automático. Te explico por qué. La compra de los espacios publicitarios donde se van a mostrar tus anuncios se hace a través de un sistema de pujas a tiempo real. En ONIAD hemos desarrollado una tecnología que permite comprar el máximo número de estos espacios respetando siempre tu presupuesto diario. No obstante, si quieres ser tú mismo el que configure estos parámetros de la subasta, basta con que cambies la opción de automático a manual. Dentro de la información básica de la campaña, si haces clic en opciones avanzadas, puedes elegir la franja horaria y los dispositivos en los que aparecen tus anuncios. Haz clic en guardar y continuar y vamos a por el siguiente paso. Para realizar tu primera campaña, te recomiendo que establezcas una duración mínima de 30 días así como un presupuesto diario de 10 euros. ¿Sabes todo lo que puedes conseguir con una inversión mensual de 300 euros? En primer lugar, logras impactar a entre 100.000 y medio millón de personas realmente interesadas en tu producto o servicio. Y en segundo lugar, consigues cientos de clics hacia tu web. Por eso, yo si fuera tú, no invertiría menos de 100 euros en tus campañas. Porque además, establecer esta duración te permite identificar qué es lo que funciona, analizar, y optimizar tus campañas, así obtendrás el máximo rendimiento. Geolocalización. Tienes que señalar los lugares en los que se muestran tus anuncios. Por defecto, tu campaña se establece a nivel nacional, que es lo más recomendable si tu producto o servicio puede venderse en todo el país. Otra opción es reducir el alcance geográfico de tus anuncios a nivel regional, local o incluso por código postal si haces clic en opciones avanzadas. Esto es recomendable si tu negocio actúa en una ciudad determinada o quieres dirigir tus anuncios a uno o varios barrios en concreto. Te recomiendo que empieces de más a menos. Comienza por una segmentación abierta y una vez que veas qué funciona, lo enfocas más. Por cierto, también puedes excluir zonas geográficas si no quieres mostrar tus anuncios en alguna localidad. Haz clic en guardar y continuar y llegarás a la tercera fase, elegir los medios en los que se mostrarán tus anuncios. Puedes anunciarte en webs y blogs de interés general, como El Mundo, El País o Marca, y también puedes anunciarte en medios especializados en una temática. Nosotros hemos creado listas que lo recogen, de mascotas, de salud, deporte, marketing… lo que tú quieras. Medios, las páginas web donde se muestran tus anuncios. Para tu primera campaña puedes empezar con la lista de los 50 básicos de Oniad que aparece seleccionada por defecto. Son medios de primera calidad y que disponen de mucho volumen de anuncios. Si te diriges a un público muy concreto puedes trabajar con nuestras listas temáticas. Puedes seleccionarlas haciendo clic. Cuando hayas seleccionado los dominios en los que te vas a anunciar, solo te queda subir los anuncios a Oniad. Para ello haremos clic en Guardar y Continuar. Banners, OniAds o anuncios, es el mismo concepto, pero lo que tienes que tener claro es que cuantos más tamaños y formatos mejor, porque se mostrarán en más medios e impactarás a muchas más personas. Si todavía no los tienes diseñados, puedes utilizar nuestra herramienta gratuita Rapid Banner, porque los harás de forma rápida y súper sencilla. De todos modos, si prefieres que los haga un profesional, contacta con nosotros, porque tenemos a una diseñadora que hace auténticas obras de arte. Vamos, te quiero explicar lo fácil y rápido que puedes subir los banners a Unidad. Anuncios. Si todavía no tienes tus banners, te hemos puesto un botoncito con el acceso directo a la tecnología Rapid Banner. Podrás diseñarlos de forma súper fácil. Si ya los tienes listos, tendrás que seleccionarlos y arrastrarlos hasta el cuadradito azul. Aquí los tenemos. Por último. No te olvides de poner la página web a la que quieres que se dirijan tus anuncios, en nuestro caso, https.oniad.com y ya está, solo falta hacer clic en publicar. ¿Recuerdas los móviles con carga previa de saldo? Pues el prepago sigue la misma dinámica. En Oniad, tú cargas la cantidad que quieras invertir en tus campañas de publicidad. Y conforme vaya avanzando la campaña y se muestren tus anuncios, se irá descontando de tu saldo hasta que llegue a cero. En ese momento se parará tu campaña hasta que realices una recarga. Y puedes realizar tantas recargas como quieras. El pago automático también es muy sencillo, ya que como su propio nombre indica, los cargos se realizan de forma automática. Esta forma de pago tiene una ventaja muy importante y es que tú no adelantas dinero. Lo hacemos nosotros. Al activar tu campaña, tu saldo será igual a cero, porque todavía no has gastado nada. Conforme vaya avanzando la campaña, tu saldo será negativo e irá aumentando en función de lo que consumas. Por ejemplo, imagínate que te has fijado un presupuesto diario de 10 euros. Pasados dos días, tu saldo será de menos 20 euros. Cuando Oniad realice el cargo a tu tarjeta por la publicidad y el gasto que has ido acumulando, en este caso de 20 euros masiva, tu saldo volverá a ser cero. Y comenzaremos con el proceso de nuevo. La frecuencia con la que se pasan los cargos varía en función del presupuesto diario que tú te has fijado en tus campañas de publicidad. Esto sería todo lo que tienes que saber para empezar con tu primera campaña en ONIAD. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en consultarnos, porque estamos aquí para lo que necesites.